Ojalá llegue el día en que no tengamos que hablar de igualdad porque sea un hecho y solo se hable de cómo se logró en los libros de historia. Hola, soy Shina y te voy a acompañar en este vídeo donde vamos a conocer las historias de tres mujeres con discapacidad. Tres historias de valentía, empoderamiento e igualdad. Formar parte de la comunidad de las lideresas me ha hecho cambiar. He aprendido a decir que no a respetar y defender lo que yo quiero y necesito, y hacerlo con respeto y a la vez con firmeza. Con mis compañeras lideresas he aprendido a atreverme, a proponer cosas y tomar iniciativas. Me encanta estar con ellas, y con ellas he descubierto todo lo que podemos lograr juntas. ¡Soy una lideresa para el cambio! Menudo ejemplo de empoderamiento, qué importante tener compañeras y conseguir cosas juntas. Pero seguidme, seguidme, ¿qué hay más? De pequeña sufrí bullying en el, en el colegio y en el instituto, pero, pero eso no me ha hecho de dejar de estudiar, al, al contrario. Al, al día de hoy me, me voy a presentar una, unas oposiciones y lucho para que, que mi hija contea que tenga las adaptaciones suficientes en el colegio. Soy una luchadora, soy, soy una lideresa para el cambio. ¡Qué valiente! Y qué importante es comprometerse para cambiar y mejorar las cosas. Vamos, seguidme, que todavía tengo una historia más. He tenido que superar varias experiencias en mi vida. Experiencias que ninguna mujer tendría que pasar. Pero gracias a mi carácter y mi coraje he sabido adelante. Conseguí mi objetivo. Soy activista. Soy una lideresa para el cambio. Vaya. Cómo me han inspirado estas experiencias. Creo que yo también voy a ser una lideresa para el cambio. ¿Y tú? ¿Te animas?